Ven y toca tu trompeta La oveja está en el prado La vaca en el maíz Pero dónde está el niño que cuida de la oveja Está en un pajar Dormido ya está Lo despertarás No, yo no Porque si lo hago seguro llorará